los sonatas, recuerda que a los parabrisas va por rojo en plata. No levante el baúl que por ahí salen cacar. Cuando frenan esa plantas de guía se sacar La calle la de pego, pego, rompiendo la autopista. Como que soy camionero, 500 de he hecho y salgo de Zacatao. Te cruzo el país de lado a lado. Cruzamos por el toro, el mamón doblamos en guerra Si sueltan un par de pesos se lo empañan le tienen miedo al del sonata porque se ha llevado vaca Las piezas de esto me salen baratas, me, me salen baratas Moviéndolo sonata, moviéndolo sonata el que me raye ese carro aquí se mata Y seguí en de una mata, le voy a meter aro, forrado en plata Dale pa' allá, dale pa' allá, no te pares ni en baní Que el dueño del civil es en killing Dale pa' allá, dale pa' allá, no te pares ni en baní Que el dueño del civil es en killing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 Chael produciendo, eh, no, DJ Alon, controlando los teclitos y la vaina ahí, eh, Mayneji Flow, el mamagüe Taylor, Galio 08, <risa> hey, Chael, Chael, Polanco Record, ya, yeah. llévatelo cundo.